Yeah, yeah, Aquí creando bombas en la fábrica de rimas Mis letras te disparan y aparecen dopamina La suelto de la boca y explota como una mina A ti te dicen gato y no por tener siete vidas En esta pinche clase yo seré su salvavidas Los dejo que se ahoguen en toditas sus mentiras Se hunden en la mierda los pendejos que me tiran La neta no los topo y no me importa si respiran Aquí pongo mis reglas y si respetas te respeto Y si metes la pata no hagas cara de pendejo Yo no ocupo de muchos güey y es para estar completo Ya saben que en la música desde cuando me fleto Ando rifando golpes tú ganaste los boletos Ando haciendo dibujos quedan chidos los bocetos Por más que me lo dicen yo nunca me estaré quieto Estoy viviendo un sueño y eso que ya estoy despierto La luz en la ventana me encantila en las mañanas Pararme 6 con 30 ya se me está haciendo maña A mí no me interesa es más ni me da la gana Pero si no lo hago el objetivo se resbala Te observo desde lejos yo tengo vista de halcón Miro por mi ventana porque no tengo balcón Escucho que susurran, será que estoy orejón Lo único que ignoro es la alarma de mi phone En esta triste realidad, caminando por la nada Muchos en su desmadre viven en su cuento de hadas Me la quieren contar, no malgasten sus palabras Mientras que estoy arriba ellos ya van de bajada En esta triste realidad, caminando por la nada Muchos en su desmadre viven en su cuento de hadas Me la quieren contar, no malgasten sus palabras Mientras que estoy arriba ellos ya van de bajada. Diez y media de la noche cuando escribo melodías. Muchos me brindan su apoyo y otros tiran porquería. ¿Qué sería si la libreta no plasmara rimas? Se si encuentran en mi habitación, la puse en una silla. Como un perro vago me muevo para todos lados. Sin casa estoy incómodo, me voy para otro lado. En otra versión, tú siempre serás el malo. Ahorita suelto rimas a lo loco, a lo bastardo. Ser grosero no significa que no tenga modales. Estoy fuera de problemas, libre de todos los males. En la calle si te miran te agarran autoridades Y te esconden lo que sea con tal de que no te salve. Estoy en un cuarto oscuro, lo llamo mi habitación Lo único que me ilumina siempre es el computador Las luces de las bocinas siempre cambian de color Al poner instrumentales siempre resalta chingón Al lado de mi mesa, bien firme el micrófono Conecto los audífonos, reviéntame ese altavoz Me siento yo bien que like, a vos va a ser toda mi música Mejor solo no quiero a dos bien recio que se escuchen Hoy solo solo. Bien relajado, tranquilito. Ando aquí en mi casa si me ocupan, den un grito. La gente chismosa solo te contará mitos. Pasa por un lado la verdad que no me quito. No soporto a nadie, por favor que no me toquen, Tampoco que me miren porque les devuelvo golpes. Ando cada día escalando un nuevo bloque. Ladran como perros si quieren que se las choque. Nada complicado, todo lo hago a mi manera. Cállense en los hicos, tan ladrando como perra que critica la verdad que desespera reparto mi música siempre rompo barreras